¿Sabes cuánto te puede costar una borrachera en Uber o Didi? Seguramente alguna vez has pedido un taxi ejecutivo por medio de una aplicación como Uber o Didi al salir de una fiesta o de un antro. Lo que quizá no sabes es que estos servicios tienen una tarifa especial en caso de accidentes de borrachos. De acuerdo con un censo realizado por El Ciudadano, un lavado profundo en los interiores de la unidad que integra las vestiduras y alfombras tiene un costo que oscila de $800 y $1,100 pesos. En el caso de Uber, los conductores han cobrado entre 800 a los 1.800 pesos. Por otra parte, los conductores de Didi estimaron que en promedio llegan a pedirle a los pasajeros de 600 a 800 pesos como pago de amonestación ante esta bochornosa situación a los clientes que se pasaron de copas. Los choferes mencionaron que al no tener una cifra estándar prefieren llegar a un acuerdo con los pasajeros sin tener que reportarlo con las aplicaciones. Algo similar a lo que sucede con los conductores de taxi convencional. Para que no te sorprendan las tarifas que cobran las unidades de las empresas de redes de transporte, en las que se incluye Uber, Didi y Cabify, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla emitió un tabulador por kilómetros de origen destino. Las tarifas estarán vigentes a partir de este 28 de diciembre y hasta el 15 de enero de 2022.